Hola yo soy Oscar Gallo y hoy hablaremos de la publicidad digital. Si usas internet, vives rodeado de publicidad digital. Veremos su lugar dentro del mix de marketing, cómo se planea y cómo se mide. Empezamos. La publicidad es parte del marketing, pero no significan lo mismo. El marketing abarca más dimensiones para entender y satisfacer al cliente. La publicidad es más concreta. Busca dar a conocer el producto y convencer. Esta función de promoción resuelve muchos problemas de marketing. Pero es solo una de las Ps del marketing y no debemos descuidar ninguna. El medio digital nos da mucha fluidez y facilidad para medir resultados. Entendemos mejor cuando algo funciona que con la publicidad tradicional invirtiendo el tiempo y el dinero con más eficiencia e inteligencia. Un plan de publicidad es casi siempre el mismo para medios digitales o no. Partimos del brief, que recoge las inquietudes y puntos de vista del cliente. Identificamos el problema y planteamos los objetivos de solución. Cerramos el tipo o perfil de público al que se va a dirigir nuestro mensaje. Fijamos la propuesta de valor y los argumentos racionales que la sustentan y la esencia del mensaje, el concepto que debería inspirar la pieza final. Planteamos tiempos, presupuesto y recursos humanos. Por último, indicamos cuándo hacer los reportes para medir nuestros logros. Hay canales de sobra para publicitar online, pero todos tienen pautas similares. El mensaje debe ser claro y potente, con la menor cantidad de distracciones posible. Nos enfocamos en una sola acción que vamos a esperar del usuario. Y nos planteamos cómo medir en cada paso el seguimiento de dicha acción. Luego ya podemos implementar la idea como anuncio de redes sociales, por ejemplo. También en motores de búsqueda o elaborar contenidos a partir de ella. Si el retorno de inversión lo vale, podemos apostar por hacer videos o trabajar formatos más discretos y rentables, como las newsletters. La publicidad digital es en el fondo datos que viajan entre computadoras. Usando plataformas como Google Analytics, estos datos son fáciles de leer. Hay muchas variables o métricas, depende de cada caso cuáles usamos. Podemos aprender qué tipo de gente nos visita, de dónde viene, o qué hacen. O también saber si el recorrido habitual del usuario nos ayuda a hacer dinero. Al identificar puntos débiles en tiempo real, podemos rectificar rápido la estrategia. Nunca pierdas de vista tus KPIs y cuídate de hacer una lectura sesgada de las cosas la práctica y la experiencia te ayudarán a formar tu criterio y tu olfato. Este ha sido un vistazo rápido al panorama de la publicidad digital. Cambia muy rápido y evoluciona a formas cada vez más ricas e interesantes. Y todo esto es gracias a la gran cantidad de información que nos proporciona. Eso fue todo por hoy. No se olviden de dar me gusta, seguirme y suscribirse.